Bueno, pues soy Mauricio Montes, soy colombiano, tengo 26 años y llevo cuatro meses, casi cinco meses acá en Golgos. Fueron muchas cosas, pero la principal fue porque siempre pensé que era un destino interesante para conocer, ¿sabes? Es, es muy lejos de mi país y también quería cambiar absolutamente todo. Entonces, creo que fue una, una muy buena opción. Lo tenía todo, por decirlo así, como que... Pues tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, tenía como muchas comodidades. Eh, estaba haciendo cosas muy como muy buenas en mi carrera, pero llega un punto en que, en que sientes que no es suficiente. Como que pierdes tu vida o pierdes muchas oportunidades solamente por trabajar y trabajar y trabajar. Y, y creo que al final lo que cuenta es que seas feliz. Y si no eres feliz, pues tienes que hacer algo para cambiarlo. Y eso fue lo que hice. Bueno, fue... Dentro de todo fue un proceso largo porque duré que casi un año. Y a final de mayo estaba viajando a Barcelona y estuve un tiempo allá. Viajé desde Colombia sin la visa australiana y a los tres días que estaba en Barcelona me llegó la visa. Entonces ahí ya pude comprar tiquetes y vine desde allá hasta acá. Había viajado pero en Sudamérica, ¿sabes? Y pues obviamente hablando español, el viaje que hice por Europa me me mostró algo como a lo como que me iba a enfrentar, ¿sabes? Eh, los, el, cuando estuve en Bélgica, cuando estuve en Ámsterdam en como que pues, tenía que hablar inglés, como que todo se te hacía diferente, pero, pero ahora las cosas son diferentes, como que el mundo se te hace en un lugar más pequeño, como que no importa de dónde seas, puedes entablar una conversación, puedes conocer más cosas, se hace más pequeño el mundo. Antes pensabas como, no, cuando voy a tener un amigo japonés? No, no sé, es, es algo muy, muy loco si lo piensas. Pero después de que vienes acá y comienzas a conocer gente y a, y a vivir la experiencia, las cosas cambian mucho. Gold Coast es, es un paraíso de verano. Todo el mundo anda en vacaciones, no te preocupes por, por salir muy arreglado y bien puesto a los sitios, porque en realidad... Pues hay sitios que sí, que sí es necesario, pero, pero uno no viene a eso, ¿sabes? no viene como a descansar, a vivir como, como un australiano, o algo, a vivir la experiencia. Pues en realidad yo creo que tenía un buen nivel, sin embargo cuando llegué, hacía muchos años no estudiaba algo, no sé, algo académico, inclusive inglés. Llegué casi, cuando hice el examen de clasificación, llegué en nivel básico, pero en tres meses llegué casi a como intermedio alto. Entonces, depende de ti, depende de ti, depende de co con quién compartas tiempo, porque si vas a compartir tiempo todo el tiempo hablando, en mi caso español, pues no voy a hacer nada, lo mismo trabajando. Entonces, es de depende de ti. Depende, pues sabes como en todo lado, hay buenos profesores, hay no, que, hay no, unos, no, no es que sean malos, sino que las metodologías son diferentes. Entonces, obviamente, tú disfrutas algunas clases más que otras, pero generalmente son clases pues, presenciales, magistrales, donde el profesor está adelante y te va contando eh, pues, cosas sobre inglés, que gramática, que hagamos este ejercicio y todo, pero también tratan de ser muy flexibles, ¿sabes? Como tienes la libertad de preguntar muchas veces y no, y no se van a indisponer. Entonces, creo que eso es bueno, eso es muy bueno. El trabajo... Bueno, pues tengo una buena amiga que se llama Yolanda y nada, con ella comencé, es como mi compañera de piso, fue mi, compañera, mi primera compañera de piso, después llegó la chica australiana con la que vivo eh, y nada, un día pues yo ya estaba como comenzando a buscar, ella siempre me dijo como nada, depende de tu actitud, tienes que ir a, depende de lo que quieras trabajar, pero sabes, hay muchas oportunidades. Depende de ti también, si te mueves, si vas a los sitios con actitud, como, oye, mira, me quiero trabajar, tengo la disponibilidad, puedo venir y mostrar mi trabajo. Eh, los australianos son muy abiertos a ese tipo de cosas, no, no, se, no son como tan celosos en ese sentido. Entonces, no es, no es que sea difícil, pero si te vas a estar todo el día en tu casa haciendo nada, créeme que no vas a conseguir trabajo. Pero si sales y buscas... Seguro va a pasar. Mi amiga me dijo como, oye, mira, en mi restaurante se había el chico que, que lava pues, el dishwasher, si quieres ve. Y nada, fui, le dejé la hoja, como el CV al resumen, porque esa es la otra. Las hojas de vida que nosotros manejamos en Colombia son muy diferentes acá. Entonces tuve que hacerla, bueno. Y fui y hablé y me dijeron, sí, eh, venga el lunes a hacer un, un trial. Y estuve allá dos horas, me dijeron, listo, venga mañana el martes, puedes comenzar. Y ya, comencé y sigo trabajando ahí. Bueno, nuestra moneda no es que esté muy valorizada. Entonces, pues, a veces es, es, es bien complicado. Para algunas personas es complicado venir. Eh, al principio es difícil. La, recuerdo la primera vez que compré una cerveza acá, fueron 8 dólares. Para mí 8 dólares son casi 12 cervezas en Colombia. Entonces, es como que una cerveza contra 12, ¿dónde estoy? Pero, pero después de que comienzas a trabajar te das cuenta que es, es normal. Es, es, o sea, lo que, lo que vas a ganar acá es lo que vas a gastar, entonces es normal. Obviamente de pronto es, es, iniciar el proceso y llegar acá es un poco más complicado porque el cambio de moneda y eso nos afecta. Pero cuando llegas acá y comienzas a trabajar, trabajando de 18, normalmente son 20 horas, pues son 20 horas. Pero si trabajas 18, puedes vivir tranquilo. Si trabajas 16, también. Depende, depende de ti, depende en qué lugar vivas, depende de qué comas, bueno, de muchas cosas. Pero los costos, si trabajas mucho eh, en Colombia, no vas a poder hacer tantas cosas como las haces acá. Y vas a estar todo el tiempo estresado. Y si vives como yo vivía en Bogotá, entonces el tráfico, el clima no es tan genial como el de acá. Obviamente hay cosas que se extrañan, pero nada, el tema, el tema de la moneda es como vienes acá, trabajas, puedes vivir. Nada. ¿Qué extraño? Mis amigos los extraño un montón, mis amigos los extraño mucho. A mis papás no los extraño porque pasaba, pasaba poco tiempo con ellos, pero la relación con ellos es como cada, cada ocho días hablamos y es como, como recargarte otra vez de energía. No tengo la necesidad de hablar con ellos todos los días. Para mí es suficiente verlos una vez, que están bien y que me digan como, oye, tú puedes, sigue adelante, sigue cumpliendo los sueños, dale. Entonces, como que es, es genial. Obviamente los extraño. a veces tú te levantas y quisieras que alguien te dijera, oye, ¿cómo amaneces? o que te den un abrazo. Pero es normal, la comida, la comida se extraña mucho, porque la comida acá es muy diferente, pero también depende de ti. Si tienes habilidades de cocinar, es mejor. Mi primera experiencia con australianos fue en Colombia. De hecho, tengo un muy buen amigo australiano. Mi primo estuvo acá hace cuatro o cinco años y él estaba viviendo acá en Gold Coast. Lo conocí en Colombia y, bueno, es diferente, ¿no? Él estaba en Colombia, entonces yo estaba en mi casa. Bueno, cuando llegué acá, pues también estuve he compartido con él, entonces bien. Conocí dos chicas australianas en Barcelona también fueron, pero también la situación es diferente. Yo estaba viajando, ellos estaban viajando, entonces también es diferente. Pero cuando llegas acá, te das cuenta que son muy amables, ¿sabes? Nosotros los latinos siempre somos como los más amables, como los más cálidos, como que los que quieren ayudar a la gente y que la gente, las personas de habla inglesa no son tan así. Pero tú llegas acá y vas caminando por la calle y te sonríen, te saludan, puedes ir en el bus o en el tren y se te sientan a hablar como va tu día. De hecho, donde compro las cervezas, tengo un, el que vende es, es, es como muy amigo y que, ¿qué? ¿Qué va a hacer esta noche? no sé Entonces, es, es genial. Los australianos son, son, son buenas personas. Te ayudan. He cambiado un montón como persona, ¿sabes? Ahora trato de tomar las cosas con más calma. Antes era muy, muy apresurado, quería todo ya. También siento que he cambiado el tema que siempre quería tener todo bajo control como que nada se me saliera de las manos, porque no me sentía seguro. Ahora como que las cosas son más tranquilas. Sé que hay que esperar cierto tiempo para tener ciertas cosas. Que tanta soledad puedes soportar, eso me parece súper importante. Creo que es de las cosas que, que uno más puede aprender y son las cosas que al final haces que te, quede, te quedes o te vayas. Si puedes soportar ciertos momentos de soledad, te vas a quedar. Si no, pues muy seguramente regresarás a tu país. Pero siento que es como, como crecer tú solo. Pero es, es no sé, es como aprender a conocer más en soledad, que es finalmente cuando tú realmente te conoces. Sientes hasta qué punto puedes llegar. Hoy estuve aprendiendo a montar en longboard. Eh, sí, ayer también estuve aprendiendo a caminar en slackline eh, y quiero aprender a surfear. No he probado otros deportes, no sé, acá también es muy común como el fútbol, el básquetbol, pero no. Mi deporte es la música. Eh, les recomiendo eh, vivir con gente de otro lado, eso también te aporta mucho, Te aprende a, aprendes a, a tolerar a las personas más eh, y que lo hagan, que no lo piensen mucho, entre más lo piensen, es peor. <risa> eh, nada, a todos los colombianos que quieran venir a, a Gold Coast, háganlo. Es lo mejor que pueden hacer. Es en palabras colombianas, o es como Taganga, Villa de Leiva, si lo mezclan, esos es Gold Coast. Bye.